Hola mis queridos estudiantes, soy María T. Macías, y en este video aprenderemos a calcular un valor futuro a interés simple o compuesto. Más importante aún, aprenderemos de dónde viene la fórmula para que sea más fácil recordar en el largo plazo la ecuación. Para ello, primero les voy a pedir que piensen cuánto ganarán si invierten 100 pesos a una tasa de interés del 20%. Probablemente, y casi que sin pensarlo, muchos de ustedes obtuvieron por resultado 20 pesos y esa es la respuesta correcta. Tomamos 100, los multiplicamos por el 20% y listo. Si a este valor le sumamos los 100 iniciales, obtenemos 120. Pues bien, estas dos partes pueden ser resumidas en una misma ecuación. Si a los 100 pesos los multiplicamos por 1 más el 20%, obtenemos ese mismo resultado. Si ya están familiarizados con las ecuaciones básicas de matemática financiera, observarán ustedes que tenemos ahí la ecuación base del interés simple y del interés compuesto. Tenemos un valor presente que entra a multiplicar a 1 más i y esto nos da igual a un valor futuro. Para que se pueda definir si la fórmula pertenece al interés simple o al interés compuesto, es necesario verificar si tiene o no capitalización. Si no hay capitalización significa que en cada periodo del interés ganado no se abona al capital inicial. Y por ello la ecuación queda con el valor de i multiplicado por el número de periodos en los que vayamos a tener la inversión. Si sí hay capitalización hablamos de interés compuesto. Y eso significa que el interés que se va ganando se abona al saldo de la deuda para generar un mayor interés en cada periodo, de esta forma la ecuación queda con n como exponente. En los siguientes videos veremos la aplicación en Excel con ejercicios prácticos.